El 13 y 16 de julio se registraron dos feminicidios en la ciudad de La Paz, el primero en Sorata y este último fue en Coroico. La localidad de Quiabaya, donde una señora de 42 años habría sido víctima de su esposo, quien eh, por cuestiones de celo le habría eh, golpeado con combo y destrozado la cabeza. El próximo oh, feminicidio, feminicidio ha sido... Día de ayer en Coroico, donde una pareja de jóvenes habría asistido a, a un lugar donde hacen camping, han armado su carpa y glú, eh, y en el lugar también habrían otras personas, otras parejas que estaban eh, en el lugar. Y bueno, en, en el transcurso de la noche han consumido bebidas alcohólicas, y lo lamentable es que al día siguiente. Eh, en uno de los siglos encontraron eh, lo sorprendieron saliendo a uno de ellos con los autores de estos lamentables hechos se encuentran aprendidos y serán cautelados en las próximas horas. Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana refiere que estos últimos hechos registrados durante el primer semestre son alarmantes, por lo que se prevén trabajos de prevención desde unidades educativas y otras instancias. Se prevé que en la próxima Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana se aborde principalmente el tema violencia ante las cifras alarmantes. Uno de los primeros detonantes por los que se registran estos hechos se ...por la ingesta de alcohol. Sí, lo que pasa es que los números dan cuenta que hay una... ...infelizmente una subida, varios elementos, el primero es el alcohol... ...entonces estamos en una campaña también como ustedes conocen... ...de lucha contra el alcohol, el alcohol detona en el alto del casi... Eh, ...si no el 100% de hechos de feminicidio han sido los resultantes... ...de la ingesta de alcohol, y es un alcohol eh, que no necesariamente... es de, ...de una calidad apropiada para el consumo que está muchas veces cociendo está, los cerebros de los, los que consumen esa calidad de alcohol, es un alcohol barato obviamente, y que esto perjudica y ocasiona luego estos, estos hechos lamentables de sangre. ¿no?